Pero ahora quisiéramos darle la bienvenida y saludar y por supuesto agradecerle la gentileza de eh, acompañarnos unos minutitos para poder conversar respecto de lo actual que ha acontecido durante la semana pasada en torno al censo eh, y un poco hacer una previsión de lo que vaya a acontecer en los próximos días. Quiero mandarle un cariñoso saludo, como siempre, ella sabe cuánto la respetamos y apreciamos, es eh, la alcaldesa de Cobija, Ana Lucia Reis, quien está ahora mismo conectada con nosotros a través del Zoom. Eh, señora alcaldesa, Ana Lucia, muchísimas gracias por aceptar este, este convite. Eh, pues eh, quizás en primera instancia, ¿no es cierto?, un, un diagnóstico, un balance de lo que a su juicio ha dejado el encuentro plurinacional. Nacional por el censo con consenso realizado el viernes pasado allá en Cochabamba eh, ¿Cuál ha sido su vivencia? ¿Qué, qué síntesis podría contarle a nuestros eh, televidentes en este momento? Bienvenida otra vez Bueno, muy buenos días gringo qué gusto estar en el programa Un saludo a toda la paz, toda Bolivia ¿no? eh, Estuvimos justamente participando de este encuentro donde el presidente ha convocado al diálogo Hemos estado como un 90% de las autoridades electas Democráticamente, que era lo correcto, donde nosotros tenemos que justamente eh, devolverle pues, a la población este voto de confianza que nos ha dado. pues tenemos que devolver con trabajo, pero también buscando la unidad entre todos para poder resolver los problemas que pasan en el país. Realmente es una pena, una tristeza lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Nuestro ¿no? diálogo fue justamente para poder llegar a un buen consenso, ¿no? Donde todos han tenido la posibilidad de, de opinar, de hacer su propuesta, el, el alcalde de Santa Cruz justamente ha expuesto qué propuesta tenía, el de la paz, el, cada uno tarija, ¿no? Y los diferentes municipios pequeños, fue realmente abierto para todos. Pero faltaba justamente el sector que está justamente en mayor problema, que era Santa Cruz, hubiera sido muy bueno que esté el gobernador de Santa Cruz también, para que haga ah, una propuesta, ¿no? Para que juntos podamos realmente llegar a una buena decisión. Entonces, por en cuanto se ha quedado con pecho abierta a la espera de las mesas de, la mesa de del equipo técnico, ¿no? Pero sí, como le digo, ha valido la pena la intención, ¿no? Y, el, y, la, y la unidad de todos los, los que son las autoridades electas por el pueblo. Eh, Ana Lucia, ¿cuál fue el ámbito de la reunión? Descríbanos un poquito, ¿con qué temperamento llegó la gente? Eh, ¿Cuál era el ambiente que se respiraba en este lugar? ¿Cómo, cómo fue la, la reunión? Algunos detalles quizás que usted pueda contarnos. En el entendido de que nosotros no hemos tenido la chance de ni siquiera tener imágenes ¿no? del interior, sí, sí, un poco de imágenes al principio, pero ya cuando la reunión empezó a, a andar, a caminar, pues a nosotros nos desalojaron. Entonces, quizás algunos detalles pormenores que usted notó durante ese encuentro que duró unas, unas varias horas. Bueno, duró todo el día. ¿no? La verdad que al final, final estábamos bastante cansados. Al inicio todo muy bien, todo todo positivo, no eh, todo tratando de, de, de, de poner, como decía, su exponer de su, sus ideas y sus propuestas. Y ya un poquito en la tarde creo que también debido al cansancio con algunas propuestas hubieron algunos silbidos. Pero nadie salió de. Nadie faltó el respeto a nadie. No Todo fue con mucha calma, tranquilidad. El presidente ha estado muy atento a toda la reunión, escuchando a todos. No es bastante flexible. Y donde sí, no, no hubo realmente una mayoría exacta para decir: eh, es presidente, usted toma la decisión solo, usted toma la fecha, no más bien sí todos coincidieron de que tenemos que mantener la fecha abierta, ¿no? todos coincidieron de que hay que continuar siempre intentando no que a través del diálogo se pueda realmente lograr la tranquilidad del país, la calma. Pero, como le digo, las fechas por en cuanto se han suspendido y ha quedado como con el, que sea una decisión técnica, ¿no? Entonces estamos a la espera de esa, de esa decisión. Pero de en general seguimos con mucha tranquilidad. De acuerdo. Eh, usted, Ana Lucia, estuvo en el momento en el que la delegación de Santa Cruz, entiendo que fue el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, el doctor Vicente Cuellar, quien hizo la presentación de la propuesta técnica de Santa Cruz que deriva en un censo a realizarse en octubre del año 2023. Eh, ¿Usted recuerda, tiene presentes los detalles de cómo es que se llegaba a esta fecha o, o, o no se hizo esta explicación? Usted nos, nos saca de la duda, señora alcaldesa. No, se hizo la explicación, estuve en el momento como le, le digo, hemos escuchado todas las, las explicaciones, las, las exposiciones de cada uno, justamente lo que le comentaba, los silbidos justamente, eso fue los momentos ¿no? Eh, y con otros más también, ahora el, el detalle de la de por qué tuviéramos que llevar el censo en el, en el octubre, ese detalle exacto no le puedo dar, como le digo, escuchamos todos los las propuestas, una propuesta más que todo para que eh, entre todos decidamos, ¿no? Pero me va a perdonar que no te puedo dar detalles exactos sobre la exposición de, de Santa Cruz, realmente del rector, ¿no? Y más que todo en este momento un poco de, de distracción debido a, lo, a algunos servidos que sí se llevaron adelante. Lo importante es que el presidente ha pedido calma y respeto, que todos tenemos derecho a exponer que todos teníamos realmente derecho a eh, pelear por nuestras posiciones, ¿no? De acuerdo. Eh... ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el problema, no es cierto, eso sería bueno que usted quizás le explique, cuál es el, el problema o la, la, la dificultad que representa, tanto para Pando como para Beni, el hecho de que la selección, el censo, perdón, el hecho de que el censo se realice octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz también había dicho, vamos a diciembre, a diciembre del año 2023. Eh, ¿Qué representa para ustedes eso? Ahí sí que coincidimos entre varios departamentos, más que todo Beni Pando, noviembre, noviembre diciembre, enero, febrero, marzo, son meses en los cuales nosotros no podemos llevar adelante el censo, debido justamente a la safra de castaña, ¿no? Tenemos esa época que, que nuestra, nuestra capital prácticamente se vacía, ¿no? Un no, 40, 50% de la por... población se, se va a la safra de castaña, entonces más que todo están en áreas donde ni siquiera pueden ser censados beneficiando a otros sí. municipios porque están en plena selva, ¿no? Y lo mismo pasa con el Beni, el Beni también se vacía, se, se van eh, prácticamente todos a Pando, ¿no? Imagínate para Pando, pues sería interesante si tuvieran todo eh, o, eh, un espacio donde se pueda ascensar, porque ahí doblaríamos la cantidad de habitantes, ya que una grande cantidad de Beni y Norte de La Paz también se trasladan a Pando en la época de Zafra, ¿no? Entonces, se nos hace bastante difícil esta, esta época dos también una de que es la safra y el segundo que es una época de lluvia, donde también es difícil el traslado de un de un, de un municipio a otro, ¿no? Pues son meses en, en los que no se puede llevar adelante. Para nosotros, con el municipio de Cobija, bueno, el departamento Pando, seríamos el departamento más beneficiado en realidad con un censo, ¿no? Por eso, realmente no queremos eh, que se politice, no queremos estar presionando para que sea lo más rápido posible si no estamos preparados. Queremos estar todos preparados. Estamos trabajando, el caso del municipio de Cobija, estamos apoyando al INE con vehículos para trabajar en todo el departamento. Tenemos también un equipo técnico acompañando al INE porque queremos garantizar que realmente tengamos en el, el censo lo más exacto posible para el beneficio del pueblo. No queremos ser en el futuro responsables si es que el censo se lleva adelante bajo una presión. No queremos ser responsables de errores, ¿me entiendes? De errores que van a ocasionar realmente problemas económicos a nuestro municipio y a nuestro departamento. Y la decisión justamente es que el censo es técnico. Y me da pena que al final de cuentas hubiéramos negado todo esto, siendo que el censo se debería de haber iniciado, el INE, su trabajo, estar exponiéndonos Cada dos, dos, tres meses o cada, cada semana ante al país, ¿no? Cómo está la situación, cuál es el avance. El avance. Y el momento exacto llevar adelante. No, esto es técnico. Realmente, a veces no podemos dar nuestras exposiciones políticas también sin tener esa experiencia, sin la, sin la parte técnica, solamente de lo que vamos escuchando. A veces uno habla una cosa, nosotros la otra. que a veces mucha gente se va involucrando en ese tipo de mala información. ¿no? Entonces, la realidad, todos los que estamos en este, en este espacio, como un 80%, somos políticos. No, no somos técnicos, eh, para poder realmente eh, estar poniendo presión. no o sea, Realmente espero que todas las cosas se lleven bien y que todos nos sentamos en el sentido muy bien del trabajo que se ha realizado. Usted lo explicaba, señora alcaldesa, que eh, se ha tomado la decisión de... Después de este encuentro plurinacional allá en Cochabamba, convocar, entiendo que se han dado un plazo de un mes, ¿no? Usted me va a confirmar este dato. Eh, dentro de un mes estarían reuniendo ya los técnicos para tomar una decisión definitiva. Eh, en ese contexto, a, a, además de que, por favor, me confirme si es así esto que le estoy diciendo, eh, si eh, en ese contexto se va a considerar, por ejemplo, la posibilidad de que el censo se haga como está sugiriendo o, o exigiendo prácticamente, porque esta es la palabra, exigiendo el Comité Interinstitucional allá en Santa Cruz que sea el 10%. De octubre. No sé si usted tiene esa, esa, esa percepción de que va a haber consenso, se va a poder avanzar hacia esa fecha de octubre. No, como le, le, dije, como le dije, para nosotros, para muchos departamentos, ese es un mes que no se puede llevar adelante el censo, ¿no? Y también eh, en el caso de la mesa de la, del equipo técnico, por eso técnicamente se va a dejar no, ahora una ¿no? Una reunión técnica donde los técnicos son los que van a ver el tema de cada departamento, sus condiciones, ¿no? El caso de Pando, las dificultades por la zafra, la lluvia, los otros departamentos también tienen eh, problemas con la, la, la época de la uva, mucha gente se traslada, ¿no? Para el tema de la cosecha de uva, mucha gente se está trasladando a diferentes departamentos en diferentes en fechas que coinciden para eh, diferentes temas, ¿no? Entonces, eh, la, la, el equipo técnico es el que va a dar resultados, no hay de que es por Santa Cruz, que es por Cobija, que es por el otro, no. Hacer una respuesta técnica. Como le digo, no podemos perjudicar al país, no podemos trabajar el censo bajo presión de manera alguna. Tenemos que ser responsables y conscientes de la situación. De acuerdo. Eh, quiero compartir con usted, alcaldesa, un cuadro que publicó hace unos días el periódico Página 7. Ellos eh, publicaron un estudio que hizo un economista respecto a los recursos, de la forma en la que los recursos se irían a redistribuir, haciendo una proyección, obviamente, porque son datos que se van a confirmar el día del censo, pero que haciendo una proyección del censo 2012 y respecto de algunas variables y datos que tiene el propio Instituto Nacional de Estadística y proyecciones que se pueden hacer de manera científica, ha determinado que los. Eh, el departamento más beneficiado y vamos a poner por favor el cuadrito eh, retero publicado por página 7 pueden quitar un ratito el scroll para que se pueda ver justamente es Pando el que aparece al final del cuadro y sería el que recibiría la mayor cantidad de recursos, que crecería la recepción eh, de recursos que sería en el orden del 23,72% no sé si usted tiene la posibilidad de ver el cuadro, yo se lo describo habla de Pando recibiendo un incremento es decir, recursos extras adicionales equivalentes a un 20 23,72% del total. Después aparece Santa Cruz, que tendría, no miento, sí, Santa Cruz, correcto, 6,32%, 6,32%, reitero, Pando estaría hablando de 23,72%, Santa Cruz 6,32% y luego estaría Beni con 3,39%. Es decir, cuando aludimos Beni y Pando, que serían de los tres departamentos que más beneficio van a tener con los resultados del censo. Es obvio que les interese que el censo sea bien hecho. Si de pronto se va a censar en la época en la que la gente se ha ido a la zafra o, o se ha movido, ¿no es cierto?, por alguna circunstancia, que sea una vacación en, en diciembre o lo que fuere, eh, no va a ser una foto correcta. Y claro, ese 23,7 que aparece ahorita seguramente disminuiría, ¿no?, dramáticamente, eh, en perjuicio, obviamente, de los intereses de Pando. Pero fíjense otra cosa más, y si no, quizás volvemos. Una reflexión sobre estas eh, cifras, alcaldesa. Justamente por eso le digo, no podemos en ningún momento eh, llevar adelante un censo bajo presión. Mire, el caso del municipio de Cobija, somos realmente un municipio en este momento que seguimos viviendo como que tuviéramos 60% menos de los habitantes en el que tenemos. Tenemos complicaciones económicas, no tenemos un solo centavo para inversión. Imagínate, este, este año nos reunimos con diferentes organizaciones donde viene cada uno a, a pelear por, por su foa, ¿no? Donde salieron tristes diciendo, ¿pero qué vamos a pelear? No hay foa, no hay recursos, ¿no? Así estamos sobreviviendo en el caso de COVID. Por eso, más que todo, aunque me tome me unos meses a más, lo que quiero es que pensemos de aquí para adelante, el futuro. No podemos pensar solamente en que si me va a dar tiempo para que mi gestión pueda gastar todos este, estos recursos porque no llegue. Ahora y que nosotros seamos los que disfrutemos de poder ejecutar la obra. No todos como, como políticos también queremos más recursos y queremos tener la posibilidad de ejecutar lo máximo de obra. Pero pensando no solamente en el año que me quedo, en el siguiente año que estoy no, pensando de aquí para adelante, para el futuro, no. Esa es nuestra obligación como políticos, como personas que gozamos de la confianza del pueblo, es planificar para la siguiente todo nuestro trabajo está planificado también la Agenda 2030, ¿no? Entonces pensemos en el futuro, no solamente en el momento, y para eso es necesario que seamos responsables y que de verdad el censo es técnico, ¿no? Y el momento que lo que esté definido, de que sí se puede llevar adelante, poniendo realmente en consideración las fechas para venir, para Pando, para Tarija, para otros departamentos, ¿no? Que realmente son etapas difíciles. Usted acaba de decir algo también, Navidad, la gente se va de vacaciones en diciembre, muchas familias que van a visitarse en diferentes departamentos o hasta fuera del país, ¿no? Entonces no es la mejor época para nada. Entonces que sea realmente una respuesta, un orden técnico, lo que realmente no haga llevar adelante el censo en la fecha exacta, ¿no? Eh, pregunta, eh, alcaldesa, y para para tener claro el concepto, eh, ustedes dirían que eh, si el censo se hiciese en octubre del año 2023, ya los pone en riesgo, les pone en la situación de que de pronto no se haga un buen censo, no sea preciso, eh, no estén todos, ¿no es cierto?, en esa foto falten eh, algunos eh, habitantes eh, de Pando, y entiendo que es también Beni y Tarija, ¿no es cierto?, con el tema de eh, la cosecha de la uva. ¿Esto es así o eh, da lo mismo que sea en octubre como que en abril? para nosotros perfecto en abril, que justamente cuando la gente empieza, allá están todos distribuyéndose, regresando a sus uh, su municipios, ¿no? Como le digo, le afecta también a La Paz, porque el norte de La Paz también entra en la época de la Paz. Así que a partir de abril, para nosotros está bien. Entre abril y septiembre es la fecha para poder llevar adelante el censo. Eso sería, eso es lo ideal para muchos departamentos, en el caso de ben y Pando, que estamos haciendo. Aqui cerca, não? Eh, curiosamente, y quisiera volver al cuadro, ¿no es cierto? Este es un tema que evidentemente no la no le involucra a usted de manera directa, alcaldesa, pero quisiera compartirlo con la audiencia en este momento para seguir un poquito utilizando este cuadro que, reitero, publicó Página 7 hace unos días, un estudio de un economista que hace una proyección para ver, después del censo, cómo se redistribuirían los recursos. Habíamos dicho que Pando será el más beneficiado, con 23,7, estaría en segundo lugar Santa Cruz con 6,32 y luego vendría Beni con 3,32 39. Esos tres serían los departamentos que estarían incrementando recursos junto con, eh, estoy viendo acá el dato, Cochabamba, que es eh, bajo, ¿no es cierto?, es 0,54%, pero es, es ganancia. ¿Cuáles serían los departamentos eh, que estarían más bien viendo reducido su presupuesto, ¿no es cierto?, a los que les habría que sacarles una parte para luego hacer la redistribución. Estamos hablando del de departamento que tiene más eh, pérdidas, digamos, por llamarlo de alguna manera, que es Potosí. Potosí sería el departamento menos favorecido con la redistribución, pues perdería 6,59% de sus recursos, menos 6,59%. Luego estaría el departamento de La Paz con 4,87% y tercero Chuquisaca con 4,44%. Claro, uno escucha estos datos y dice Potosí que va a ser el que más va a perder, Cochabamba el segundo, La Paz, perdón, el que más va a perder... Y cada claro, uno se pregunta inmediatamente cómo es que las autoridades de esos departamentos, y, y en algunos casos, algunas autoridades y en otros casos, comités cívicos, ¿no es cierto?, que se supone que defienden los intereses del departamento, están saliendo a presionar para que el censo se haga lo más pronto posible, que el censo se haga rapidito en octubre. ¿O lo están haciendo porque quieren justamente que la redistribución no sea la ajustada, no sea la adecuada por estas cuestiones que usted describía de Ben y Pando? ¿O cómo interpretarlo? Yo honestamente me cuesta entender cómo es posible que... Por ejemplo, los cívicos de Potosí hayan determinado ir a una manifestación, exigir el, el, el censo en 2023, cuando ellos van a ser los más lastimados por, por ese tema, por esa redistribución. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender eso, alcaldesa? Por eso, justamente, hablamos: el, el censo es técnico y nosotros, eh, justamente, somos los políticos, ¿no? Y en muchos casos, como tal vez comités cívicos, etcétera, Ahí se van simplemente ya por sus decisiones que toman entre, entre, entre ellos, entre las cabezas, ¿no? Y acaban dando una mala información a la población. Y eso es el peor error que se puede hacer. Entonces, en realidad el caso de, de Potosí, como has explicado, están yendo en contra de su, de, de los intereses económicos de su propio de departamento, ¿no? Eh, ah. Me da mucha pena, la verdad, que politicemos estos casos. ¿No? nuevamente repito, no somos los técnicos, ni el comité cívico, ni los alcaldes, no los gobernadores, en realidad es un tema donde se trabaja con instituciones que tienen toda la experiencia, pero lo más importante de todo, trabaja la cooperación, la cooperación internacional, no solamente están los técnicos y el gobierno ¿no? nacional viendo todo este tema, el gobierno nacional también está, la cooperación internacional que pues son cooperaciones muy serias que apoyan no solamente en este momento a Bolivia, pero a los diferentes países en, en estos casos, como el centro y otro, otro tipo de eh, también actividades ¿no? que hay en los diferentes países. Entonces aquí no estamos solos, aquí estamos también con cooperantes que hacen parte de todo lo que son este equipo técnico, el seguimiento, no también para garantizar y apoyar, invertir los recursos para el beneficio también del país. Entonces eso es lo que tenemos que ver, todavía. si fuéramos solo, si tuviera solamente un equipo técnico podrían haber dudas, pero no. Aquí también hay las mesas técnicas de los municipios, hay las mesas técnicas en las universidades, gobernaciones, está el INE, justamente acompañamos al trabajo del INE y está también lógicamente la cooperación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado e informarnos mejor antes de salir a dar nuestra opinión, no a salir a marchar, a gritar en las calles. Pensemos en el bienestar no solamente de nuestros departamentos, pero también de todo el país, no porque este es un país en que nos necesitamos mucho eh, un departamento a otro, tenemos una, también un, una conexión, una dependencia, al final entre todos nos necesitamos, entonces pensemos en el bienestar del país. De acuerdo. Eh, una, una consulta más respecto al tema del, del censo. Eh, la, ¿cómo, ¿Cómo está evaluando usted, cómo ve eh, desde Cobija lo que se está viviendo en Santa Cruz? Eh, han habido incluso durante este fin de semana algunos comunicados, algunos textos de gente que sugiere que podría llegarse incluso hasta una balcanización eh, de nuestro país. Eh, ¿Cómo está viviendo usted, ¿Cómo, cómo ve este conflicto allá en Santa Cruz? Y no sé si usted tiene alguna idea de por dónde podría empezar a resolverse. No me da mucha pena la verdad, eh, me da pena por la situación en Santa Cruz y la situación para el país entero, ¿no? Primero de que vemos eh, algún discurso, alguna reunión en Santa Cruz donde ve que hay personas que no conocen lo que es la necesidad de un pueblo, ¿no? Personas que no conocen la dificultad del día a día, de personas que trabajan a veces para poder alimentar ese día a su familia, ¿no? El perjuicio la tristeza, la pobreza en la que se aumenta a estas personas que realmente viven del día a día. ¿no? ¿Cómo te obligan a hacer un paro? Realmente lo vemos con mucha pena y el perjuicio también a Santa Cruz y al país cuando pensamos en el turismo. ¿Qué turista puede venir a Bolivia? si sabe que estamos con estos conflictos. Entonces perdemos con los turistas, perdemos con la exportación de, de nuestros de los productos, más que todo en Santa Cruz, uno de los, los mayores movimientos de económicos del país está en Santa Cruz, entonces esto es una pérdida terrible que no se vuelve a recuperar, pero lo más penoso es cuando hay pérdidas humanas, cuando hay maltrato ¿no? realmente esperamos de que esto se resuelva y esto sí está ahorita eh, en las manos de políticos, hay que hay que solucionar este problema, hay que pensar en el bienestar de todos. realmente espero que lo más rápido posible Santa Cruz vuelva a estar tranquilo, que las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no? Y de que todo fluya normalmente y que la economía del país realmente no siga siendo afectada. Bien, eh, alcaldesa, le hago la última pregunta. Ayer Brasil vivió una jornada democrática, se resolvió ya el balotaje y lo ha hecho ganador a Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, ¿Cómo se ha vivido por allá? Ustedes que están prácticamente a unos metros de la frontera con Brasil, eh, ¿qué se sintió por allá? ¿Qué, qué, ¿Cómo votó la gente, sobre todo ahí cerquita en la frontera con Bolivia? ¿Y qué tipo de impacto puede llegar a tener este cambio que va a haber allá en Brasil, que ya lo anunciaba el propio Lula? Va a ser un giro, ¿no es cierto?, en la forma de encarar la economía, el tema de la atención, eh, de las demandas sociales de la población, etcétera. Eh, ¿Cuál es su expectativa? ¿Cómo ha vivido usted esta jornada ayer en Brasil? Ahí cerquita, unos metros de, de donde usted vive. Bueno, eh, no solamente eso, pero también decirte de que una grande mayoría de la gente de los pandinos también han ido a votar, ¿no? A, justamente a cruzar el puente para votar, porque una gran mayoría de, de los bolivianos tenemos dupla nacionalidad, ¿no?, de los bandinos. Entonces, el día de ayer ha sido bastante especial, eh, aunque el Acre no es tan petista, pero sí, estamos muy felices, bueno, en mi caso, ¿no?, muy contenta de saber que vuelve el... Bueno, de que ahora tenemos a Lula de vuelta, ¿no?, para la clase humilde, más humilde del Brasil, realmente los cambios que se han dado en esta época ha sido muy dura, muy difíciles, el, el, también ciertas imposiciones que se ha tenido, entonces para la gente más humilde ahora nuevamente pues la, la felicidad de saber de que cuentan con muchas posibilidades para mejorar sus condiciones ¿no? los programas que ha creado el gobierno de Lula ha sido muy importante realmente para disminuir la extrema pobreza también que se vive en el, pa se vive en el país entonces también hacemos parte de conmemorar soy parte de esta alegría, ¿no? Realmente me siento feliz y estoy segura que para nuestro país es muy beneficioso, ¿no? Como siempre, un placer, alcaldesa Ana Lucia Reis, alcaldesa de Cobija, una alegría siempre saludarla, verla. Estaremos seguramente molestándole un poquito más adelante para ir siguiendo, recogiendo un poco las expectativas de por allá. Así que, bueno, pues le mando un abrazo cariñoso a usted y a través suyo a todos los pandinos y pandinas eh, y cobijeños y cobijeñas, obviamente, que están eh, por allá. Eh, hasta cualquier ratito, Ana Lucia, que tenga usted un eh, buen fin de año, de mes, quiero decir, y un excelente mes de noviembre. Un abrazo cariñoso, como siempre. Gracias, un abrazo también. No, la próxima semana les estoy llevando ahí una leche de castaña para que prueben Muy y bien. las galletitas de siempre, ya todos los productos de Pando. Un abrazo bien. enorme. Será un placer, muchísimas gracias. Ana Lucia Reis, la alcaldesa de la ciudad de Cobija, capital de Pando, que estuvo compartiendo con nosotros estos minutos.